Para incluir y evaluar eh, la tema de la legislación a favor de la no discriminación de las personas trans, es necesario enfocarlo desde el parámetro de que estamos defendiendo derechos humanos. Derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la misma vida, derecho al desarrollo de la libre personalidad y derecho a que sencillamente todos nacemos iguales ante la ley. Cuestionar lo que tú eres es como despellejarte, es como arrancar aquello más profundo que tú puedas tener. La identidad es una de las cosas más importantes, porque es lo que yo digo que soy. Entonces, ¿quién tiene el derecho para venir y agarrar y decir no, tú eres esto, no esto? Es muy doloroso y al final yo creo que es eh, doloroso porque atenta contra la dignidad, contra los derechos humanos y contra la humanidad misma. Como familias en general, tenemos pocos apoyos. Es decir, como madre he sentido mucho miedo en muchos momentos, sobre todo al principio, el miedo a equivocarte, el miedo a que estés haciendo algo mal, el miedo a que puedas hacer daño a tu hija, también el miedo a que la puedan hacer daño. Eh, son muchos miedos, ¿no? Eh, te sientes muy sola y muchas veces eh, pues nos juzgan como madres, ¿no? Eh, yo he recibido críticas de hasta madre castradora, ¿no? ¿Vas a, vas a ser capaz de castrar a, a tu hija como si...? Porque además, com, como la gente tiene tan poquísima información, muchas veces mezclan lo que es una persona trans con el hecho de una cirugía o, o unos genitales determinados cuando no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo llevo desde los 17 años sintiendo a mi mujer, lo que pasa es que nunca me atreví a hacerlo público, a hacerlo visible, eh, nada más que en salidas esporádicas, que salía con mis amigas por la noche, a escondidas, un poco, pues llevaba una doble vida. Empecé a salir eh, a la calle, pues ya incluso de día, que nunca me había atrevido, poquito a poco, viendo como mmm, que no tenía problemas, porque tenía muchos miedos de que me pudieran Insultar, que me pudieran agredir, eh, que los vecinos me miraran mal, ¿no? Todo eso lo fui superando y fue bastante menos grave de lo que yo pensaba, ¿no? Desde mi intersección como mujer transmigrante racializada, además activista y defensora de derechos humanos, eh, confluyen en un argumento de que mi vida corría peligro estando en Colombia y esto me motiva a poder migrar eh, tuve la posibilidad de buscar otras opciones antes de llegar a España, pero es aquí donde encuentro un poco de lo que estaba buscando para mi formación como persona. Creo que habrá experiencias que casi todos tengamos en común y luego muchas particularidades, eh, ya sea por nuestras otras opresiones o nuestros otros privilegios. Eh, en mi caso en concreto, eh, muchísimo miedo. Eh, miedo, porque he crecido con historias, como mucha otra gente, con historias de que las personas trans, sin siquiera da darnos ese nombre, pues éramos o una enfermedad, o una especie de perversión, o bueno, cosas horribles, y además, o la narrativa del cuerpo equivocado, que sí, simplemente querer cambiar de cuerpo, y entonces un proceso muy largo hasta simplemente aceptarme a mí misma. Un, un rechazo bastante constante, aunque también personas muy bonitas por el camino. Eh, yo creo que en el camino te vas encontrando cosas inesperadas a veces, ¿no? y creo que es eso lo que al final dices, esto me tiene que servir luego para, para ayudar a las otras. Yo creo que las trabas que he ido encontrando a veces han sido dificultades legales, por ejemplo, la imposibilidad de poder cambiar el, el documento legal con facilidad por tanta burocracia que existe, porque en este momento, según la ley del 2007, el, está ligado lo legal a lo médico. ¿no? Entonces Quien no ha pasado por un proceso médico no puede hacer ese cambio. Tuve que eh, conseguir 10 documentos que acreditaran que se la trataba con, con ese nombre. 10 ¿no? documentos, entre ellos tenían que ser informes médicos, un informe de disforia de género. Fueron casi dos años en conseguir todo eso para poder conseguir solamente el cambio de nombre. No estamos hablando del cambio de género registral, sino solo el cambio de nombre. Hay un abismo de diferencia entre, por ejemplo, mismamente cómo cambiar el nombre cuando tienes DNI que cuando tienes NIE o cuando directamente no tienes papeles, que es como... y, y realmente hay demasiadas dificultades para lo fácil que podría ser. Existen limitantes en el desarrollo de que mucha de la legislación española está hecha para españoles. Eh, para personas migrantes es más complejo porque existe la limitación de desde, por ejemplo, en mi, en mi documento eh, aún corresponde o tengo mi nombre de documento actual en Colombia. Esta modificación no es posible hasta que yo solicite eh, la nacionalidad española. Eh, esto es una limitante, no solamente porque no me guste que me llamen por el nombre de documentis sino porque sencillamente cada vez que llego a una entidad, sea sanitaria, sea estatal, sea policial o cualquier otra índole, es enfrentarte a decir, pero es que no eres tú, es que tiene un nombre diferente y claro, ven en mi apariencia y no, con, no, con, digamos que no hace una correlación. Claro, eh, las personas trans estamos constantemente saliendo del armario eh, y en ocasiones en las que no es un acto voluntario. Por ejemplo, cuando vas a un centro de atención primaria para cualquier tipo de atención médica, si no tienes cambiado tus documentos porque no cumplen los requisitos de la ley que ya se ha quedado caducadísima, de repente eh, algo, alguien de personal médico te va a llamar para pasar lista a ver quién está y de repente dice un nombre que no es el tuyo y que, te y que no te representa para nada, y lo grita delante de una sala de un montón de gente. De repente sales del armario con un montón de desconocidos sin tú poder tener control sobre ello y con a veces incluso el miedo de eh, si me expongo como persona trans también me puedo exponer a violencia potencial por parte de algún energúmeno. Y hay muchas personas trans que dejan de ir al médico por este motivo. Existen eh, en el tema de atención médica para tratos con algunos profesionales que no tienen la delicadeza o la educación eh, para tratar a una persona con una identidad de género di distinta y que se entiende que bueno, son porque bajo principios culturales, bajo la idiosincrasia, bajo un nivel educativo, que no todas las personas eh, tienen acceso a ello o que se han formado pues, claro, bajo un núcleo familiar y social distinto que no les ha permitido aprender o llegar al punto de evolución en que está la humanidad hoy día es que eh, haya libre elección de médico, que las personas transgénero puedan elegir el endocrino con el que quieren ir. Pero claro, hay que formular esos endocrinos para que te atiendan correctamente, empaticen con tu, eh, con tu realidad, con tu demanda, y no te miren eh, extraño ni, ni tengan prejuicios hacia ti y te den todas las facilidades del mundo para que tú puedas hacer tratamientos tanto hormonales como psicológicos. ¿no? Hoy en día, la mayor parte de los endocrinos no tienen ese, ese, ese, ese, esa especialización, ¿no? Les da un poco miedo asumir y, y algunas veces eh, aprender sobre este tema, ¿no? Yo veo que hay muchas dificultades, entonces a la hora de cualquier tratamiento eh, se alargan mucho los plazos y a veces se llega tarde, ¿no? que esto no quiere decir que todas las personas trans o los menores trans tengan que pasar por un tratamiento, pero sí que es verdad que hay tratamientos que en algunos casos son necesarios y en algunos menores sí que los necesitan. Laboralmente sufrimos situaciones de discriminación implícita y explícita, una discriminación que a veces no sabes cómo, cómo comprobarla. ¿no? Entonces, ¿qué crea eso en las personas trans? Ansiedad, depresión, cuestionamiento de su identidad, abandono de la familia, inestabilidad económica, muchísimas eh, cosas. Gratuitamente no se dice hoy en día que hay un gran porcentaje de la población trans que ni siquiera ha tenido acceso al empleo. Entonces... Creo que es una gran pregunta que tiene que hacerse la sociedad, las empresas, las instituciones públicas, de decir por qué esto está pasando. Que no nadie nos pueda discriminar por nuestra elección de género, que si en un trabajo vamos, que nos den prioridad porque somos un colectivo desfavorecido, y, igual que ha ocurrido años atrás, que a las mujeres para integrarlas en el, en el mundo laboral pues se les daba unas cuotas a las empresas, pues también debería darse unas cuotas porque es muy urgente la integración laboral de las personas trans, que muchas acaban la prostitución por no tener oportunidades laborales, es muy urgente que se potencie la contratación de las personas transgénero en las empresas. De asociaciones, es donde empezamos a encontrar información un poco más veraz. Pero es verdad que tampoco había nada sobre menores. Entonces, un poco, tuvimos que buscarnos la vida las familias. Es decir, lo que hicimos las familias es empezar... A, nos, nos encontramos a través de una, a través de otra y nos encontramos en, a nivel de, de toda España, de nacional, y decidimos crear una, una asociación que que cubriera a, a las familias. Creo que es muy importante incluir en la ley o en proyectos paralelos a nivel legislativo eh, incluir esto en la educación, estos eh, protocolos de cambio de nombre y demás en los centros, porque ahora mismo es algo que hacen las familias a modo individual a través de asociaciones pequeñas y demás, y se tienen que pelear con los centros, hay centros que lo ponen más fácil, hay, hay centros que lo ponen más difícil, pero es una auténtica pelea. Porque tú imagínate, si el colegio no es una experiencia muy placentera per se para la mayoría de gente, imagínate que estén pasando lista con un nombre que no es el tuyo y que te pone una diana en la espalda para ser víctima potencial de bullying, no solamente por parte del alumnado, sino por parte de la gente del centro, eh, personal docente, dirección y demás. Estamos exponiendo a la infancia trans a violencia por parte de personas adultas. Creo que eso es muy grave. Eh, ya no solo el miedo tuyo, sino que percibes el miedo de los demás ¿no? en, en, el, en el colegio. A veces no se toman decisiones por parte del profesorado o de las direcciones de los colegios porque les da miedo el, el que puedan opinar los demás, pero al final te perjudica, nos perjudica a las familias de, de menores trans. ¿no? no dejan de haber situaciones de discriminación y de transfobia. ¿no? Esta transfobia que a veces la normalizamos, entre comillas, y, y que no, que debemos decir, alto, aquí no. Y en este momento actual, las mujeres trans, sobre todo estamos sufriendo muchísimos ataques de, las, de este pequeño grupo de feministas ultraconservadoras, o sea, de las famosas TERF, que están cuestionando totalmente nuestra identidad. ¿no? O sea, que, que podemos ser lo que sea, pero esto no. Entonces, para mí, como mujer que cuestionen mi identidad, aquella que yo estoy manifestando y expresando 24 horas al día, es doloroso. Un feminismo trans inclusivo, donde no resto a las otras mujeres, por el contrario, lucho con las otras mujeres contra la opresión del patriarcado. Pero ¿cómo voy a borrar yo a otra mujer si yo soy una mujer? Yo no estoy a ver, esto no son plazas de funcionarios, ¿sabes? O sea, no, no hay un número limitado de mujeres y hombres y con las personas trans es que nos van a quitar el puesto, no. Si tu idea de feminismo excluye algún tipo de mujer, eso no es feminismo, súbete a un autobús de color naranja y llama al teléfono y hay un partido de color verde. Está una ley en proyecto y esta ley es importante, muy importante, porque es una ley estatal que recoge lo que es ser persona trans en las distintas etapas de tu vida, en distintas zonas territoriales de nuestro país, en distintas edades, en distintas circunstancias. Creo que esta ley lo que no puede dejar de lado y en lo que tiene que resaltar es el tema del reconocimiento de la autodeterminación de género, reconocer lo que yo soy, respetar con muchísima delicadeza lo que yo estoy manifestando que soy, y que no vengan terceras personas a decirme tú eres esto, tú eres aquello. Eso me parece terrible. Urge cuanto antes que se despatologice la, la transsexualidad, y que haya una libre autodeterminación de género o totalmente libre. Con algunas garantías, que tendrá que haberlas, pero, pero que sea libre por la persona, ¿no? Para decir tu identidad no hace falta ninguna persona externa que te avale, que te trate como, bueno, con el diagnóstico que sea, que es incongruencia, que es disforia, que pongámosle el nombre que queramos y que realmente es eso, hacer las cosas fáciles para un proceso que no es fácil de por sí, por cómo, por cómo está concebida la sociedad. Entonces, sí que tengo ciertos miedos, incluso viendo noticias de, de otros países que, que ya tienen esto, y no solo para las personas binarias, sino también para las personas no binarias. Eh, me... no sé. Me, no, en cierto modo no me lo creo, dado el panorama actual. Pues de esta ley, la verdad es que, si te soy sincera, soy bastante escéptica. Yo hasta que no la veía en el BOE, no me creo nada. No pongo en tela de juicio que se esté trabajando sobre ella, pero mmm, son muchos años ya, esperando, y quiero resultados. Estoy en modo profe, en plan de... Mmm, te habéis presentado varias veces el examen, todavía no conseguís aprobar, y venís siempre a la revisión para decirme que qué ha pasado. Digo, pues, mmm, incarco dos, maldita sea. ¿Qué debería incluir? En mi opinión debe centrarse en varias cosas. La autodeterminación de género, que no tenemos que demostrarle a nadie quiénes somos, la despatologización, esto no es una enfermedad, esto no es un trastorno, no es nada. Que no tengamos que pasar por un examen médico y psicológico para certificar esto. La inclusión de la identidad de las personas trans no binarias, y hacer especial hincapié en la infancia y la juventud trans, para que tengan más facilidad para acceder a tratamientos, cambio de nombre, cambio de, de género registral, etc. Y también la agilización de los trámites burocráticos. Lo único que le pido a los legisladores españoles evalúen esta ley desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos no nos centremos en las limitantes particulares, sino veamos que somos humanos y que también tenemos derecho a poder desarrollarnos en una vida digna como cualquier otra persona lo puede hacer. Mi hija tiene ya 16 años, va a llegar a los 18 años y todavía no se ha, no se ha conseguido todo lo que se tenía que conseguir, que es, sobre todo, que su voz se oiga y que ella es la mejor o la que tiene más claro lo que es, ¿no? nadie tiene por qué decirla quién es o qué deja de ser. ¿no? Nos estamos deteniendo en discusiones filosóficas, teóricas, académicas, eh, incluso hasta políticas, de decir quién tiene, quién, quién tiene la razón, quién tiene la verdad, y no nos, eh, no nos detenemos a empatizar y a ponernos en los zapatos de muchísimas personas trans. Con esto, ¿qué quiero decir? Que creo que más allá de estas teorías, lo que hay que hacer es escuchar estas historias.